Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que puede ganar una carrera de F0 sin moverse un centímetro. Pues bueno, aquí estamos otra vez, ¿no? Hoy vamos a acabar la historia de Nintendo, pero antes, como siempre, quería agradeceros todo el apoyo que está recibiendo el canal. Cada visita, cada like, me motiva para seguir grabando y es gracias a ti y a todos vosotros en general. Muchísimas gracias. En fin, lo dejamos por el lanzamiento de la Famicom que es la NES, pero no la voy a llamar NES aún, ¿vale? Ya veremos por qué. Como venía siendo habitual en los recientes lanzamientos de Nintendo, la Famicom fue todo un éxito en ventas, superando fácilmente la consola de Sega, la SG-1000, comenzando así una larga rivalidad bien conocida en el sector. Con el mercado japonés dominado, Nintendo decidió exportar la Famicom a América, donde desde 1979 ya tenía sede, con la ayuda de Atari. La compañía norteamericana consideró que la Famicom debía recibir ciertos cambios, como integrar un joystick y un teclado. Esta consola iba a distribuirse como Nintendo Advanced Video Gaming System. Sin embargo, finalmente no se produjo, ya que la relación entre Nintendo y Atari se rompió, todo marcado por la crisis del videojuego que afectó especialmente a Atari, pero que estuvo a punto de acabar con la industria en general. Esta historia no tiene mucho que ver con Nintendo, por lo tanto no la voy a tratar, pero hay miles de vídeos en YouTube e información a lo largo de Internet, así que si os queréis informar, no os dudéis en buscar. Nintendo decidió publicar la consola por su cuenta con un diseño diferente, pero manteniendo el mando de la versión japonesa, sin joysticks ni teclados. Nintendo la distribuyó bajo el nombre de NES, siglas de Nintendo Entertainment System en español, Sistema de entretenimiento de Nintendo El resultado fue tan positivo que sirvió para acabar con la crisis del videojuego De hecho, fueron bastantes las compañías que intentaron aprovecharse de este éxito copiando a la NES Para evitar confusiones, Nintendo creó la Official Nintendo Seal of Quality O Sello de Calidad Oficial de Nintendo Tras el éxito de la NES, Nintendo se propuso el siguiente paso Combinar lo que consiguieron tanto la NES como los Game Watch y crear una consola portátil. Con y Yokoi al mando del proyecto, en 1989 salió al mercado la Nintendo Game Boy. La innovación que supuso enamoró al público, convirtiéndola en otro triunfo de la gran N, llegando a alcanzar 85% de cuota de mercado. Con dos consolas de éxito en el mercado, Nintendo adoptó una filosofía conservadora para explotar al máximo cada una de ellas. Sin embargo, la potencia gráfica de la NES se quedaba atrás, algo que se hizo patente con el lanzamiento de la Sega Mega Drive o Sega Genesis, según el territorio. Esta consola corría a 16 bits frente a los 8 de la NES. Por tanto, Nintendo se puso a trabajar en la que sería su sucesora, la Super Famicom en Japón y la Super NES o SNES en Occidente, que fue lanzada al mercado en 1990. Entre SEGA y Nintendo se produciría una intensa guerra comercial para promocionar la Mega Drive y la SNES respectivamente. Muy bien conocida es la Genesis 2 What Nintendo. La ganadora fue, como no podía ser de otra forma, la SNES. Nintendo quería alargar la vida de la consola, por lo que empezó a integrar el chip Super FX en los cartuchos para aumentar la capacidad gráfica. También se plantearon integrar un lector de CDs con la ayuda de Sony. Finalmente, Nintendo pensó que les daba demasiado derecho a Sony, lo que le quitaba beneficio, por lo que rompió el acuerdo e hizo otro con Philips. Con este acuerdo, Nintendo publicó varios juegos en la consola propia de Philips, la CDI, que es mejor no tratar demasiado. El caso es que el acuerdo no llegó a más porque Nintendo ya tenía planeado trabajar en la sucesora de las NES. Sony se tomó estos acontecimientos como un ataque hacia la empresa, lo que propició que se lanzaran al mercado de los videojuegos, lanzando la Playstation. Quizá hable de esto más extendido en otro vídeo. Más o menos al mismo tiempo que ocurría esto, en 1995 Nintendo trabajaba en un nuevo aparato, ideado por Gunpei Yokoi, la Virtual Boy. Ajena a su tiempo, la Virtual Boy era la primera consola 3D gracias a su visor, sin embargo esta fue un auténtico fracaso. Con solo 22 juegos en su colección. Los principales problemas fueron la estructura de la consola que al no permitir salir a la tele dificultaba la toma de imágenes para publicarla en revistas. Además de que no podía ser considerada ni portátil ni de sobremesa y que los gráficos al ser de color rojo y con el efecto 3D provocaba mareos. Este fracaso provocó que la Virtual Boy solo estuviera en el mercado durante 1995 y solamente en Japón actualmente es muy valorada por los coleccionistas. Los problemas con Sony y el fracaso de la Virtual Boy le trasaron el lanzamiento de la sucesora de las NES, la Nintendo 64, la primera consola de Nintendo con gráficos en tres dimensiones, que salió al mercado en 1996. A pesar de sus capacidades superiores y de las innovaciones que traía, el lanzamiento tardío y la falta de discos que ampliaban el almacenamiento, para seguir apostando por los cartuchos la alastraron, haciendo que Sony sea estará ganadora de esta generación. Un claro ejemplo es Final Fantasy VII, que iba a ser lanzado originalmente para Nintendo 64, pero que, por la falta de espacio de almacenamiento, acabó saliendo en Playstation. La Nintendo 64 fue la principal consola de Nintendo hasta el año 2001, cuando salió a la venta la sucesora, Nintendo GameCube. Una consola de forma cuadrada, ideada para rivalizar contra la Playstation 2 y la Xbox. Nintendo abandonó los cartuchos por primera vez, que fueron sustituidos por mini DVDs de 1,6 GB. Sin embargo, el panorama, lejos de mejorar, empeoró. Ahora la Gamecube no solo fue superada por un rival, sino por dos. Tanto Playstation, una de las consolas más vendidas de la historia, como Xbox tuvieron muchas más ventas, en parte gracias a su funcionalidad multimedia. También en 2001 salió a la venta la sucesora de la Game Boy, la Game Boy Advance, con notables mejoras gráficas. La falta de competencia portátil hizo que vendiera bien, bastante mejor que la GameCube de hecho. Sin embargo, el mercado portátil no era el prioritario para Nintendo ni para el sector, al menos en ese momento. Para más Masinri, Hiroshi Yamauchi, del que ya hablé bastante en la entrega anterior del vídeo, dimitió el 31 de mayo de 2002, dejando así una difícil tarea a su sucesor, que no fue otro que el mítico Satoru Iwata. No voy a hablar de su vida personal, si este tema os interesa, visitad el vídeo que hice sobre él hace un tiempo, donde tendréis todos los detalles de su vida y de su carrera. Bajo el mandato de este hombre, Nintendo volvió al éxito. Primero llegó la siguiente portátil de la familia, la Nintendo DS, en el año 2004. Esta fue toda una revolución por la integración de la doble pantalla una de ellas táctil, conocimiento de voz, software de comunicación y la posibilidad de compartir un juego con otros jugadores mediante el modo descarga. Por si fuera poco, las primeras versiones de la consola, la original y la Nintendo DS Lite, incluían retrocompatibilidad con Game Boy Advance. Poco después, Sony intentó contraatacar con la PlayStation Portable, o PSP para abreviar, y aunque también fue muy bien acogida, no pudo hacer nada contra la portátil de Nintendo. Mientras DS seguía luciéndose en el mercado, Nintendo presentaba su nuevo proyecto, Revolution. Si bien este era solo un nombre en clave, representaba bastante bien lo que vendría. La Revolution acabaría siendo la Wii que salió a la venta en 2006 y aunque fue gráficamente inferior a Playstation 3 y Xbox 360, fue un bombazo debido a su juego enfocado a la diversión y por su control de movimiento con el Wiimote y el Nunchuk, mejorando más tarde con el Motion Plus. Aquí nacieron los Mii's, los avatares personalizados que podemos crear y que siguen siendo relevantes a día de hoy. El éxito fue tan grande que prácticamente había uno en cada casa, yo sigo jugando bastante de hecho. Es más, de vez en cuando incluso llega algún que otro juego aún, el último ya Dance sin ir más lejos. Unos años más tarde, en 2010, se anunció durante el E3 a la sucesora de la DS, la Nintendo 3DS, que conservaba la doble pantalla con una de ellas táctil, pero que además incorporaba funcionalidad 3D en la superior, que podía regularse, seguramente para evitar el mismo tropiezo que tuvo la Virtual Boy. Incluía una gran cantidad de mejoras, además de retrocompatibilidad con los juegos de DS. El inicio de la portátil fue bueno, pero fue perdiendo terreno debido al escaso catálogo y a su alto precio. Poco a poco el catálogo se fue ampliando y gracias a la reducción de precio, la 3DS remontó el vuelo, teniendo aún vida útil a día de hoy, pero ¿por cuánto tiempo? Al poco tiempo del lanzamiento de la 3DS, en 2011, se presentó Project Cafe, el nombre en clave de la sucesora de Wii. Este en cambio no fue un nombre muy acertado, ya que fue bastante descafeinado. Por el café fue, como os imaginaréis, la Wii U. Aunque la consola prometía, gracias a sus gráficos HD, retrocompatibilidad con Wii, la utilización de sus accesorios y la incorporación del gamepad que tenía control táctil y las funciones de juego asimétrico y de pasar el juego a dicha pantalla, no consiguió despegar y fue mucho peor una vez que salieron al mercado Xbox One y PlayStation 4, que la superaron completamente. El mercado de Wii U fue salvado en gran parte gracias a juegos superventas tales como Super Smash Bros. for Wii U, Mario Kart 8 o Super Mario 3D World, y a los Amiibos que se anunciaron en 2014 y que presentaban funcionalidades en distintos juegos del catálogo. Sin embargo, no fue suficiente para revivir la situación de la consola y Nintendo tuvo que trabajar duramente para salir de esta situación. Tanto es así, que en marzo de 2015 anunciaron que ya estaban trabajando en la próxima consola con el nombre en clave NX, que representaba el Nexo. Este nombre en clave perduró bastante tiempo. Unos pocos meses después de dicho anuncio fallecía Satoru Iwata debido a un cáncer de las vías biliares contra el que había estado luchando durante varios años. A su muerte, Miyamoto y Genju Takeda asumieron su puesto de forma provisional. Finalmente, el puesto lo ocupó Tatsumi Kimishima. Más de un año después del anuncio de la NX, se reveló de forma completa la siguiente consola de Nintendo, la Nintendo Switch, el 20 de octubre de 2016 y que se le a la venta el 3 de marzo de 2017. Se trata de la primera consola híbrida de la historia, es decir, hace las veces de una consola portátil y de sobremesa, permitiendo jugar en la comodidad de tu casa y usando la televisión, pero permitiendo también jugar con ella allá donde vayas, y que, ya que la consola en sí es la pantalla portátil, al que se le acoplan los Joy-Con y que al colocarla en el dock se verá en la tele. Aunque bueno, no sé qué hago explicando cómo funciona, si al ser la consola actual de Nintendo seguramente ya sabréis cómo va. La Nintendo Switch ha vuelto a maximizar la situación económica de la empresa gracias al éxito que ha sido y está siendo aún, dando grandes beneficios a la gran N con juegos como Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild y otros grandes títulos que acaban llegando como Pokémon, Super Smash Bros. Ultimate o Luigi's Mansion 3. Por último me queda añadir que el 28 de junio de este mismo año Tatsumi Kimishima anunció su retirada y dejó el cargo en manos de Shuntaro Furukawa. ¿Quién, según el pasado presidente, sabría llevar la juventud que tanto necesita Nintendo en la compañía? Y de momento parece que lo está haciendo bien. Y en cuanto al futuro, ¿qué puedo decir? De momento Nintendo ha asegurado que seguirán apoyando a la 3DS, pero con casi 8 años en el mercado, poco a poco las ventas irán cayendo. Y es algo normal, tarde o temprano es algo que tiene que pasar. ¿Qué pasará entonces? ¿Trabajarán en otra portátil o o considerarán a la propia Switch como su sucesora. Eso es algo que tendremos que ver con el tiempo y, sobre todo, con nuestros propios ojos. Esta ha sido la historia de Nintendo. Por supuesto, me he dejado en el tintero alguna que otra cosa, pero todo lo más importante está en estos dos últimos vídeos. Espero que hayáis disfrutado y aprendido tanto como yo lo he hecho haciendo estos vídeos. La semana que viene traeré un vídeo totalmente nuevo, así que no olvidéis pasaros por aquí. ¡Nos vemos!